Bueno, chavos, hoy me llegó este paquete de Adidas. Ah, estos son unos zapatos que ah, ordené el 4 de diciembre. Estamos a 8 de enero, así que se tardaron más de un mes. Un mes y cuatro días se tardaron en llegar. Pero la neta, yo creí que ya me los habían volado. Este, estaba como que esperando a que los de Adidas este, me cancelaran la orden, ¿verdad? Pero pues ya llegaron. Entonces, aquí estamos haciendo el unboxing en vivo con ustedes para que los chequen, a ver qué les parecen estas cajas de... no me acuerdo haber visto estas cajas de... de adidas que así como que lo empacan bien machín y tienen estos como pedacitos de cartón que nomás se los pueden arrancar verdad? para ya abrirlo acá chido entonces no sé si estos sean nuevos o no, estos son mis cuartos, terceros dice que he ordenado del sitio adidas y este más hace que esta es la primera vez que me acuerdo yo que tenga la caja así pero chance no me estoy acordando bien déjenme un comentario y díganme si esta es la caja que siempre reciben ustedes o si es otra pero pues bueno aquí los tenemos nos mandaron unos 350 b 2 en tamaño 11 americano mi tamaño aunque si sí la si sí, la neta si sí metí la pata usualmente los pido en 11 y medio porque en once siempre me han quedado muy apretados, especialmente estos que no tienen la, la ventanita, ¿no? Que son así como el modelo un poco más, más clásico. Pero vamos a ver lo que tenemos aquí. El doble papeleo como usual. Pues, Órale, aquí están, chavos. Tenemos los GC 350 B2 Bread. Uf. El bus siempre se siente súper bien. Ay, güey, qué rica. Tenemos la suela. Aquí está el primero. Pero de veras que me hubiera gustado haber podido hacer un acá video mamalón para estos, pero... No sé, como que no me atrevo a hacer el video por dos razones. Uno, porque pues este es un re-release, así que pues estos zapatos obviamente pues ya la mayoría de la gente ya los ha visto, ya que eso no son la primera vez que salen y eh, pues también se tardaron tanto de llegarnos de adidas que pues no se siente así como que muy fresco como en, en sentido de contenido, ¿no? pero pues aquí los tienen, el unboxing de los gc 350 b 2 en el Colorway Bread mi primera impresión, esta es la primera vez que veo estos zapatos así en mano y la neta, la neta como que no me están gustando la verdad Comparados a los Hebras y comparados a los Citrons, comparados a los Trueform, y luego los Sesame. Los Sesame son los que me pongo más, ¿verdad? Son así como que los de veras reciben mucho castigo diario. Y estos, los sí los estoy viendo así como que muy, no sé, muy de abuelita. Les falta sazoncito, ¿verdad? No sé, los veo así medio, medio chafones. Pero pues estos son, ya ven, derechito de Adidas, ¿qué les puedo decir? Este, ¿Ustedes qué piensan? Déjenme un comentario, díganme ustedes si se les hacen muy perros o se les hacen así que... Como que este color, güey, está un poco más sobreestimado de lo que debería ser. Pero, pues bueno, chavos, así es. Este Feliz Año Nuevo, ojalá todos estén bien en su casita y pues nos vemos en el próximo video. Órale, gracias, chavos. Bye.